haciendo. Ay, <ríe> es que parce, no Estoy en Univalle, esto es la Univalle, eh, detrás de los dos chicos de internatismo, detrás de Milton y detrás de Marcelo. Hace una bonita noche en, en Cal y seguimos celebrando el Día del Internet y compartiendo. allí, emisora. Buenas noches. sí. Univalli, emisora Univalle espera. Los chicos ya van a entrar, el Internautis. Parce ¿Dónde estamos? Estamos en este momento en Radio Univalle. El Valle del Cauca, en Cali, primer vez que vengo por acá. Eh, hoy es el día previo a la celebración del Día del Internet, pues en todo el mundo, pero aquí en especial pues vamos a estar internautismo crónico en el Valle y valga la cuña pues, para el reticente. Sí, okay. bien. A ver cómo les fue en el vuelo, venga, contame esa anécdota. ¿Cuál? el de ahorita ah bueno resulta que pues por alguna razón de Alzheimer o de no sé qué situaciones de la salud eh, confundir pues, los usos horarios es como una de las virtudes de Pablo Andrés eh, no llegamos a la hora que era, perdimos el vuelo, tocó poner mucho dinero pero aquí estamos, aquí estamos y aquí nos quedamos igual Aquí está tratando Pablo de tuitear. Hace rato no te utilizó un iPhone. Más que Youporn está recto. Sí, tienen que aprender que Youpor, Youporn qué es? Youporn me han contado que, que es una página pues como para conocer chicas alrededor del mundo. ¿Sí? A los muchachos para adentro. Bueno muchachos de Bueno muchachos, bienvenidos la gente de Casadocio. Pues nos tienen unos invitados muy bacanos, de ellos que nos conocimos en el evento de calle 13 cuando ellos hicieron una. Eh, como se pues, traduce con la gente de Agua Blanca y nos conocimos con la gente de Casa Ocio y pues la de Macondo pues ya de hecho desde el principio estamos trabajando con ellos y nos han traído dos invitados muy bacanos la gente que le gusta mucho el cuento del internet pues se puede meter a la loca política y pues ahí está, bueno, la loca política, ahí están todos los capítulos, tenemos a Edwin Mejía que es Edwin Mejía el que sí, está acá claro. y Pablo Bien. Paón, bienvenidos muchachos, ¿qué es la loca política? La loca política es una parodia de la ya conocida cosa política eh, de RCN. Ya. Eh, hace, eso salió hace. ¿La que sigue moviéndose? Sí, la que sigue ya, moviéndose. La que se mueve más. Sí. La loca política sigue jodiéndose. <risa> ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí, comparto. Pero, la gente de Internetismo Crónico, así es como llamaba su colectivo, sí. ¿cierto? Son ustedes dos solamente, no hay más socios. Somos cuatro personas, son dos muchachas muy queridas también, que no pudieron venir. Ah, bueno, muchachos. Eh, ¿De dónde salió la idea de hacer la loca política? Y menos que porque les causaba... Casi como aquí no, no, no, no. La, la idea de dónde salió la cosa, la loca política, pues me imagino que, que está claro. Pero, ¿qué se puede uno encontrar en la loca política? Bueno, pues la loca política en realidad no nació como una serie, quisimos hacer una parodia de, de, como de una situación que estábamos viviendo en ese momento. Luego llegó como la inspiración para hacer más capítulos y más capítulos, porque afortunadamente aquí, pues, material para rajar de los políticos siempre va a haber. y Ojalá algún día ya no haya. <risa> sí, pero. Sería eh, lo ideal, sería como vivir en el paraíso. Sería como una utopía. Es lo que hay, es lo que hay, pero por lo menos reír para no llorar. Y... Bueno, han tenido problemas con la, eh, to, eh, algún alguien de RCN, hoy mismo los han invitado, los han invitado a RCN. ¿A que ustedes salen de la loca política? Bueno, el año pasado RCN nos dio precisamente un premio por reírnos ah. de ellos. En los premios Hétores 2010 nos sí. dieron una placa especial por, por el producto, por la loca política, por burlarlos. Sí. Ahora, la animación, ¿es complicado hacer esto, esto en Colombia? O sea, porque animar cualquier segundo es caro. Lo que pasa es que hay, hay como varias maneras de mirar la, la animación, pues desde la industria de animación como tal, pues eh, se están haciendo esfuerzos importantes por por todo el país para, para fortalecer incluso los estudios superiores de esto pero como lo hacemos acá es con las uñas o sea nosotros mismos cacharreando aprendiendo pues a manejar el software eh, a través del internet hemos aprendido muchas cositas y pues nada cacharreando cacharreando lo hemos aprendido a manejar y así ya hemos sacado con las uñas los capítulos adelante con las uñas production cuántas personas están ahí metidas? Pues Ahorita actualmente, eh, como decía, son dos personas más Son dos muchachas, una eh, de diseñadora y la otra que nos ayuda con la producción de campo eh, Cuando hacemos videos pues, eh, con personas reales Y a, en esta semana acabamos de meter a, otro, a otra persona que nos está colaborando con la parte de la web uh -huh. Porque, valga la cuña, vamos a, a eh, reestrenar ¿Sí? la página web que en este momento la tenemos organizando Ok, bueno uh -huh. muchachos a ustedes hacer pues una denuncia eh, porque de hecho de esa forma están pues mofando de, de un canal pues privado de nuestro país y, y acá pues todo lo que se mete lo voy a caer con RCN más con RCN que con Caracol, Caracol guarda cierta independencia, eh, pero RCN sí se nota que está pues súper pero vendido a la casa de Nariño pues cuando estaba Vélez ahí se acaban tanta noticia el mal de la misma Vicky Dávila lloró el día que el, el día que declararon inexequible eh, que, el, que el presidente pues volviera a otro periodo, ¿no? Ya sí, sí. Que, ya soltó la lágrima ahí prácticamente, o sea, se le notaba, sí, es que ustedes van es, en es, ese momento. Es es, fío, es fío. Ustedes no han, tenido, han tenido problemas, eh, ¿creen que en nuestro país se puede hacer ese tipo de vainas sin tener ninguna eh, represión por parte de ningún lado? Porque hay gente que de pronto no le gustará. Exacto, se han ganado archienemigos Así. que pululan en la ultraderecha de este país pues eh, la red es como el escenario más chévere para, para poder medir esto porque uno tira las cosas y uno encuentra todo tipo de reacciones uno encuentra obviamente la gente que comparte y que apoya pues, el, el pensamiento que uno tiene pero también encuentra gente que, que está obviamente en contra y que Uribe es intocable, mi el favor Uribe no me lo toca Encuentra de todo. Pues hasta el momento no hemos tenido ya como problemas mayores, pues seguimos vivos, que es mucho cuento para, para esto. Ya pasar. simplemente es que Uribe no lo sigue a ustedes. ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿y la orientación política de la cosa política? La es, de la loca política. Es completamente independiente. Okay. O, sea, no, no, o sea, por cuestiones personales uno es de centro izquierda, pero pero no, no no hay una posición oficial del producto como tal el producto guarda la, la independencia y así como se le tira a Uribe, a Santos se le tira también a, a Petro, a Piedad Cordo, a Moncus, a al, al que va vamos a hablar sobre nuestra experiencia como youtubers. Uh -huh. ¿Qué es un youtuber? La gente ya, ya hace contenido para eh, YouTube, ¿Sí? El YouTube en, en Colombia pues todavía está como muy pollito, ¿Sí? Hay gente que en Estados Unidos gana muy bien por hacer sus videos a YouTube. Y como la gente la loca, de la, la loca, la gente de que ya gana bien, ¿no? sí eh, bien. bueno, pues <risa> <risa> Los vemos llenos de bling bling <risa> Bueno, pero la idea es llegar a, a, a eso en, es, en Estados Unidos una persona puede ganarse fácilmente 12 mil, 15 mil dólares al mes Por subir contenido a YouTube sí. Aquí todavía está muy lejana esa meta Pero estamos luchando como para que Google y YouTube se fijen en Colombia para llegar y la a mejor este manera de Colombia. eso es creando contenido invitando a la gente a que haga sus propios contenidos y los suba a YouTube que es una es la red social del video y es la oportunidad de mostrar tu propia vida al mundo gratuitamente internet o sea uno se mete a internet y ve cosas maravillosas impresionantes y pero uno va a la televisión normal la televisión regional la televisión se salva la televisión de señal Colombia se salva obviamente Especial spirit se salva Séptimo Día pero ¿A ustedes los han tratado de meter en esa camisa de fuerza? es ¿Ustedes vienen para acá, pero hacemos esto, esto lo otro? ¿O es que realmente no les han pintado algo que ustedes crean de atractivo para, para el interactismo crónico? Pues, eh, hemos tenido como algunos acercamientos con la televisión, pero más que todo como regional. Eh, de todas maneras, pues hay filtros políticos y, y lo que nos gusta precisamente es la, la, la independencia, o sea, poder contar lo que nosotros queramos. No, este tema no se toca o de este no se habla, o de este, Pues para eso en internet, pues está la libertad total y eso es lo que queremos aprovechar. Bueno, acá, acá tenemos vamos. al señor Álvaro Vélez en Radio Macondo y está aquí con nosotros con la gente de Interactivo Crónico y de pronto va a decir algo que ustedes nunca esperaban decir porque aquí le hemos tirado harto, harto, harto. Adolfo Vélez, pero aquí está con nosotros el día de hoy. Adolfo Vélez, bienvenido a Radio Macondo y gracias a la gente de no, Transforma. Hijitos míos, muchas gracias. A la gente, de los periodistas impolutos de aquí de Radio Macondo, qué espectacular programa nunca lo he escuchado por eso pero vos, me han dicho que es muy bueno yo no he escuchado música de estos terroristas fascinerosos de aquí en las universidades públicas ojalá las acabemos todas oiga, my president, quiero preguntarle por sus hijos hombre, es que los hemos extrañado en la pantalla chica ¿ya montaron la aerolínea? porque son para aviones ¿no? otra pregunta, amigo bueno, es la gente de Internacional